Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cavazos. Y este tiempo es para orar por los Estados Unidos Americanos. Ok, ya es el país donde estamos nosotros. Así eh, es. Transmitiendo. Aquí vivimos en el centro de... Aquí, ca casi sí. en el centro de, del país, de, de Texas. Así es. ¿verdad? Entonces, este, hoy nos toca precisamente aquí donde vivimos. Aquí hay millones y millones y millones de personas que pues, son hispanos, Así eh, latinas. Es, de diferentes aquí, países. Ahora sí, aquí hay de todas partes del mundo. Así ¿verdad? es. Así es que entonces, pues qué placer poder estarlo haciendo. Sí Como es. siempre, ¿verdad? Dios siempre tiene promesas y hay mandamientos. Hay mandamientos. Y ahí en el libro de Deuteronomio hay un mandamiento, que empiezas desde el 1 uh -huh. y termina en el 9 en el Pero este mandamiento no es como los diez mandamientos, sino es una ordenanza. Una ordenanza, un así al es. Al pueblo de Israel. Ya que, que, es, que el Señor nos está dando, es, O sea, para el pueblo de Israel, pero es para todo el mundo. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Así es. Los que creemos en Dios. Amén. Los que hemos aceptado a, a su así amado Cristo Jesús, que vino precisamente para ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, así es. Y eso es. nos hace, por a, adopción, Somos ser hijos de Dios. Hijos ¿verdad? por adopción. Amén, Entonces, así eso es. eso también es para nosotros. Y la, los mandamientos o las ordenanzas de Dios, pues vienen a ser también para nosotros. Para, para nosotros, nosotros, que nosotros que creemos correcto. en ese Dios verdadero. Así es. Y nos dice ahí el verso 6. El verso 6. De nos, Deuteronomio 6 sí, al 9. Bien. Nos dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Fíjate. Debes comprometer. Con compromiso. Debemos comprometernos es, cada uno. Debe haber un compromiso. Uh -huh. Cuando nos acercamos a Dios, cuando no, cuando lo ignoramos, ¿Sí? eh, Pues lo hacemos nomás porque nos gustó, porque... Eh, me gustó el lugar que fui por la primera vez y de ahí pues empezó a, sí. a, a tener un cierto gusto uh -huh. por la palabra, en fin. Pero el problema es que si no hay un compromiso, no pasa nada. No pasa nada. Por eso dice, debes comprometerte con todo tu ser. Uh -huh, así es. Ahora fíjate, ¿qué es lo que pasa y es, qué es lo que está sucediendo ahorita en nuestra actualidad? No solamente aquí en Estados Unidos, uh -huh. sino en el mundo entero. En el mundo entero. Ahorita, los por ejemplo, los matrimonios. Si no se comprometen con todo su ser, uh -huh. cada quien hace lo que quiere. Exacto. Sí, sí, definitivamente. La familia Así hace es. lo que quiere. ¿Por qué? Porque no se han comprometido. No se han comprometido. Con todo su ser. A cumplir cada todos y cada uno de los mandatos. Así es. Que Dios nos da. Dios nos entrega. Entonces cuando hay un matrimonio, yo me recuerdo ya hace muchos años que nosotros nos casamos uh -huh. pues hicimos un compromiso claro, delante de Dios. Así es. No de la persona que estaba ahí al frente llevando la ceremonia mm, sino delante no. de Dios. Delante de Dios, así ¿verdad? es. Entonces amén. cuando nosotros nos comprometemos podemos hemos podido perdurar todos estos años de, de amén, matrimonio. Amén, así a esta es. fecha, pues ya tenemos 53 años de casados Unos poquitos <risa> Más sí. los de eh, noviazgo que fueron nada más otros poquitos de 7 años más Así es ¿Verdad? Entonces somos una mm -hmm. pareja comprometida desde muchos años Exacto Entonces qué bonito es cuando la gente puede comprometerse de esta forma y de esta manera Sí, amén, así es Por eso yo creo que ahorita es bien importante que nosotros podamos ser solidarios a la palabra de Dios y que podamos ser solidarios Amén. A, a nuestros uh, principios que deben ser fundamentales. Así es. Eh, ahorita la cuestión, Morales, espirituales. Sí, Sí. sí ahorita miren, hay un fracaso en el mundo por la falta de un conocimiento más profundo de Dios. Correcto. Y eso incluye es. principalmente a Estados Unidos. Sí, sí, definitivamente. Este, este fue, fue fundamentado a través de la palabra. De la palabra, amén, así es. Cuando entró la colonia, uh -huh. porque vinieron sí, sí. las la gentes de fuera, traían la palabra. Traían la palabra. Los indígenas que había en aquellos años, pues no, no tenían eso. Uh -huh. Tenían sus dioses, pero no tenían al Dios verdadero. Exacto. Entonces, cuando ya venimos a, a la palabra, qué hermoso es cuando podemos las hacer cosas. las cosas cambian, que cambian y que transforman Amén. y que santifican a las personas. Amén, así es. Vamos a continuar ahora con el verso 7. 7 nos dice, repítanselos a, a tus hijos una y otra vez, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate, eh, este es un mandato. Es, es un mandato. Es, es un decreto de parte de Dios. Repítanselo a sus hijos uh -huh. una y otra vez. Exacto. La cuestión moral viene y emana primeramente de Dios. Sí. Pero luego nos lo encarga a nosotros. Ah, correcto. Con matrimonios debemos de participar, de educar ahora a nuestros hijos. Así es. O sea, dice, repítanselo a sus hijos una y otra vez. Una y otra vez, que no se les olvide. Habla de ellos en sus conversaciones cuando estés en tu casa. Uh -huh. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes. Cuando, ey, te, levantes, cuando te levantes, sí, así ya es. ahorita no hay tiempo para nada. No, no, de, o sea, el factor tiempo. Entonces, y si no lo hacemos, ni siquiera comemos juntos. No, no llegamos a la casa a la misma hora, y cuando ya estamos para cenar, pues unos comen primero y otros comen después. Sí, sí. Entonces no hay esa convivencia. Ya no hay... no hay. Esa correlación sí. de padres sí. con hijos, hijos con padres, precisamente. Y no hay esa. Tan sí, sí, no hay esa disciplina. Así, Así es. es. Vamos al verso 8. El 8 nos dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Ok, a... aquí cuando está hablando de esto, es que en los judíos uh -huh. se ponían las cintas y una cajita en la frente. En la frente, sí. Y todavía los vemos en, en las escenas donde hay judíos que, que sí. hacen sus oraciones. Sí. Dice, átalos en tus manos. Se ponían las como, como bandas de... Como de, unas de bandas, sí. Y, y llevarlos sobre la frente como un, como un recordatorio. Sí, así es. Es importante eso, entonces que nos estemos recordando de lo que hay que hacer. Correcto. Y que estos videos vengan a ser como, como esas bandas uh -huh. o como eso que, que se atan a la frente. Así para es. Recordarnos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Amén, lo mejor así para es. Para nuestros hijos y quiere para todas las descendencias que pudiéramos tener nosotros uh -huh. y pasamos al verso 9 bien, el 9 nos dice escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Cuando pues, sí, estamos viendo esta traducción la nueva traducción viviente aquí cambia de los marcos de las, de las puertas a las puertas de la ciudad uh -huh. ¿por qué? porque donde tú vivas uh -huh. en el la ciudad que tú vivas, así es. Debe de haber algo que diga y que mencione de Dios para que nunca se nos olvide. Correcto, así que es. Que nunca se nos olvide. Por eso dice, escribirlo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. De o la sea, ciudad. Tú entras a una ciudad, hasta los anuncios. Uh -huh. Qué bueno sería que estuviera un anuncio ahí que nos hable de esto, de recordar los mandamientos del Señor. Así es. ¿Para sí. qué? Para que todo aquel que entre sepa que es un, un país, que es una ciudad, uh -huh. que ama y respeta a Dios. Así es. Amén. Entonces, es, eso es lo que viene a ser bien, bien importante. Correcto. Ahora, yo quiero que tú leas allí, en los primeros tres versículos de este capítulo 6 de Deuteronomio. Uh -huh. Nos dice así, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos. Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, son los decretos uh -huh. que él mandó. Sí, son los decretos que él mandó. Eso pues, es un decreto. Uh -huh. ¿Y qué sigue diciendo? Para que los pongáis por obra. Para que los pongamos por obra. En la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Si nosotros nos cambiamos de ciudades o de países, uh -huh. ahí hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Así es. Amén. Y terminamos con el 3. Bien. Oye, pues, oh... Israel. Hablando del, de ahora, del Israel espiritual. Del que somos, Israel yo, espiritual, así si es. Si tenemos a Jesús en nuestra vida. Amén. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliqueis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Es, al Señor. Dios es el, el, el Dios de nuestros padres, es el Dios de, de las, todas las generaciones, porque Él nos creó es Adán y Así Eva. es, amén. Entonces, mi amado, y mi amada, vale la pena entender que Dios nos ama y ha dejado en la Escritura para guiarnos por los Así mejores es. senderos de la vida. Así, Así que, es. Eh, es necesario Así orar. Así es, orar es por necesario llorar. Claro que por sí. Toda la, la raza nuestra, los hispanos, eh, por los latinos, donde quiera que ellos vivan. Así es, amén, correcto. Y empezamos. Amén. Bien, vamos a, a orar. Nos disponemos a orar en este momento por eh, los Estados Unidos y por y por toda la gente, por toda la gente que que está viviendo aquí de diferentes países, porque pues hemos aquí dicho la de, de, palabra de es partes. para toda la gente. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, dándole la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder enviar su mensaje a través de estos medios, Señor. Gracias, Señor, por estos medios cuando los podemos usar en bendición, en bien para la humanidad, Señor. Padre, que seamos, Señor, instrumentos útiles en sus preciosas manos, Señor. Padre, gracias le damos por este país, Señor, que nos acoge, que estamos en él, que ha sido bendecido, Señor, bendecido este país porque ha, ha bendecido a muchos otros países, ha bendecido a mucha gente, pero en este momento sabemos que hay decadencias espirituales, porque se ha olvidado, se ha olvidado sus, sus preceptos, sus ordenanzas de tomarlo muy en cuenta y estar siempre en, en esa comunión con usted a través de su palabra, Señor. Y todo esto se debe a ese olvido, a ese olvido de su palabra, de sus mandamientos. Y instamos en este momento que las personas que todavía no le han conocido, que le conozcan, que se alleguen a usted y los que le conocen, que se han retirado, que puedan acercar nuevamente, que hagan un, un nuevo pacto de compromiso en usted, Señor, que no nos descuidemos de su palabra, que estemos en esa, en esa comunión siempre con usted, alabándole, glorificándole, dándole gracias por todo lo que usted nos da, por todo lo que usted nos ha bendecido, Padre Santo, y que podamos ser de bendición para mucha gente. Padre Santo, gracias por su mensaje, por su palabra. Y podemos hablar muchos pasajes preciosos que usted nos ha dado para podernos... Eh, instruir en, en su palabra, en su camino, lo que usted necesita, Señor, es un corazón contrito y humillado, Américas. como lo dice ahí en segunda de crónica 714, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, pero necesitamos esa humillación delante de usted, Padre, entonces usted va a perdonarnos, pero necesitamos acercarnos con el corazón contricto y humillado. Padre, gracias le damos, Señor, por su bendita palabra y bendecimos en su nombre, Padre, a este país y a todas las personas que aquí están de otros países, que sean bendecidos, pero que su bendición va a ser aún más fuerte cuando realmente nos acerquemos, eh, en esa comunión de corazón con usted y que busquemos su rostro también a través de su mensaje, a través de su palabra y que seamos obedientes. Gracias le damos, Señor, por este tiempo y que este país sea bendecido, que los, el, el, los gobernantes, el presidente, Señor, de este país, que, Padre, pueda escuchar su, su voz. Sabemos que hay, hay personas que, que, eh, son cristianos y que están cerca de él Que puedan tener eh, palabra Que puedan tener mensaje de parte de usted Señor Porque sabemos que hay muchas cosas que los distraen Y, y hacen cosas eh, creyendo que son buenas que, Y no, necesitamos que eh, los hermanos en Cristo Que están cerca de él puedan a, a tener mensaje de parte de usted Padre mío porque sabemos que usted lo que quiere es bendecir este mundo, pero que seamos obedientes a su palabra. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Señor, cómo no darle gracias por su amor, por su misericordia, porque usted ama a este país. Sí, sí. Usted ama a la gente que está en este país. No importando de dónde vengamos, porque Señor, aquí hay millones y millones de personas que no somos nativos de este país. Aquí hay personas de todas partes del mundo y por eso necesitamos, Señor, de su bendición. Y que los que conocemos de su palabra podamos compartirla con un espíritu leal y verdadero a su palabra y que lo podamos compartir con toda la humanidad. Y que esto se extienda por todo el resto del mundo. Padre bendiga. Bendiga Señor este video. Sí, sí. Para que cualquier persona que lo esté escuchando. Y ya llegó hasta aquí. Pueda recibir su bendición. Y Padre Santo. Que solo usted sea el honrado y glorificado. Por todo lo que sucede. Y declarando Señor la victoria. Declarando la bendición. E incluso. Declarando prosperidad. Sí, sí, declarando sí. sanidad. Declarando sí, Señor la limpieza mental y del corazón y Padre Santo y haciendo criaturas nuevas en su palabra, bendiga cada siervo suyo, sí, señor. bendiga cada hombre y cada mujer que le ha aceptado y que le ha recibido y los que todavía no lo hacen Señor, que usted los bendiga. Y que vengan a su pleno conocimiento. Sí, mi Cristo. Y Padre, a usted le damos honra, gloria sí, y señor. alabanza. Aleluya. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Amén, sí, amén. Amén y Amén. Y pues bueno, si tú necesitas algo más de apoyo, de oración. Así es, escríbenos, escríbenos, escríbenos a hoy.oramos.gmail.com o bien a rafaelidatv.gmail.com y gracias, gracias por tu tiempo, por escuchar, por ver este video y gracias por compartirlo y sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Un abrazo y bendiciones. Así es.